Bolivia no está en crisis. Organismos internacionales expresaron que pese al contexto internacional adverso, el país muestra signos de crecimiento y estabilidad. Cuando un país está en crisis, no crece. Cuando un país está en crisis hay inflación, cuando hay un país en crisis no hay inversión, cuando hay un país en crisis no hay inversión extranjera. Por lo tanto, cuando un país crece, y no crece a tasas más altas de la región, no se puede pues hablar. De crisis. Bolivia no está en crisis, sin embargo la sequía y el sector de hidrocarburos, el cual no creció, afectó al Producto Interno Bruto para el cálculo del segundo aguinaldo. Por lo que existe ahora un 50% de probabilidad que se pague el beneficio, pero hay otro 50% de que no se pague el segundo aguinaldo. Hay un 50% de probabilidades de que haya el segundo aguinaldo, pero hay otro 50% de probabilidades de que no haya. Por eso es que decimos hay que esperar el dato definitivo del Instituto Nacional de Estudios. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.